Eh, si no abro la puerta rápido me rompen, porque iban a romper, entonces me dicen que eso me puede traer problemas. yo digo que problema, problema porque es, si yo no tengo nada que esconder, yo no tengo nada que temer más que a Dios, ¿sabe? porque yo hasta ahora me siento que soy una señora honrada y honesta.